I'm telling you this now, you see. You see, because I, I want everything to be clear and clean. It kills me. Maybe you knew. I think maybe you've known. So I hope this is not just for me. To me. For me to make myself feel better. But for you not to feel like you're sitting there like a jerk. Congelado el corazón y el tiempo. Secuelas de la ciudad de los vientos Carácter de un pasado violento Que me dio un plato casa y una vida de ejemplo Detrás de esas pupilas hay dolor y gloria Memorias de una vida de victorias Desde que sales de Salinas, victoria Hasta que me enseñaste lo que sabe la gloria Demostrándome que la vida cuesta Que el partido no se acaba cuando encestas No siempre dice todo lo que se ve en las encuestas Lo dicen en tus encías cada vez que te molestas ganas y lo áspero de tus manos, lo fuerte que suena cada cumpleaños que me dices te amo, los días que te esperaba que llegaras del que y soportabas por nosotros aunque fuera gacho, haciendo lo que un hombre siempre debe hacer, levantarse aunque le toque perder, rendirse no es opción cuando se sabe querer, el viaje no termina hasta ver el atardecer, por eso y padre te regalo versos, no quiero esperarme a que sea más tarde ni a que seas más viejo. Gracias por todo y por hacerme tu espejo Por darme tu carácter y tus besos Tu fe y tu tiempo Y sé que no eres eterno Que detrás de ese señor difícil Hay un ser muy tierno Lo cálido cuando es invierno Un ángel que me ropa cuando estoy en el infierno Si pudiera te diera mis ojos Para que vieras Por el ejemplo que nos diste El cielo sin límite y lo rompiste Si pudiera te diera mis días para que estés presente en nuestras vidas De ser padrito abuelo, de ser a quien le escriban Y si a tu manera me educaste Ahora a mi manera te demuestro todo lo que soy Un hijo orgulloso de sus raíces Que aunque con cicatrices sigue y que está donde estoy Y si a tu manera me educaste Ahora me toca a mí apoyarte en lo que quieras Aquí estoy Para tus decisiones que no entiendo Pero nunca he entendido nada así que donde quieras voy Recuerda que siempre seré tu hijo y que te quiero Con esos te quiero que se quedan fijos Recuerda que siempre serás mi viejo y que te amo Con esos te amo que llegan muy lejos